por venir, para después de estos cuatro años muy difíciles, nosotros tuvimos un vínculo cotidiano con los pymes bueno, creemos que no, no vamos a dar más créditos como la comunidad de Vicentín, sino que vamos a las pymes que hay. Y, bueno, muy ellos, bien, ellos, ¿está eh, ¿no? ah, bueno, no? Que, que vayan, los 250 palos por las pymes, ¿no? si que si hubiese allí, pues hemos tenido muchos puestos de laburo, ellos sostuvieron los costos de trabajo y. En principio, el baño es todo sustituto, también con muchos recursos tributarios, somos parte de una familia. Estamos muy entusiasmados con esta etapa. La eh, PYME representa el 80% de la actividad pues, ¿no? en fin, de la Argentina. El... Bueno, vamos a tener que llegar a un nivel de Exactamente. Nos diste un crédito bicentenario. Exactamente. Terminamos por terminamos una hora y terminamos, ¿terminamos? Y terminamos, y terminamos ¿Terminamos? de 70.000 metros, gracias a ese crédito, con la ayuda de Sergio, que estaba en ese momento, que en ese momento justo estaba en gabinete, y ahí nos dieron una mano del... En en el, en el, ya lo pagamos. <risa> bueno, así que bueno, esta va a ser la entrada del parque, acá nos, estamos a dos meses de terminarlo. Realmente fue, fue relámpago porque que, que nos compramos esta tierra en el principio de 2018 Ajá. Eh, y eh, tenía una, una, una aprobación municipal de la gestión anterior de Juanchi, pero que le faltaba un montón de, de aprobaciones eh, provinciales sobre todo y con la ayuda de Juanchi y de todo el equipo, la verdad que en menos de un año conseguimos dando con, con, con Vidal en la provincia de Buenos Aires. Que no, no era, no era una tarea fácil para, para, para este tipo de, de este municipio Conseguimos la aprobación eh, y comenzamos la obra inmediatamente. Así que... ¿A nivel de, o sea, de decreto que tiene? El sí, sí, sí. sí. Con decreto de Vidal? Conseguimos el decreto con variatoria en la ordenanza que tuvo que hacer una pequeña modificación el Consejo sí. Deliberante de Burlingame y, y, y se aprobó la ordenanza. de y... Claro, claro. Pero al ser unos pocos discretos de que de sacó Vidal Fuerteamos bastante sí, Mirá, eh, me hicimos eh, bastante kilómetros. Sí, sí, era la única ¿eh? Mucho de ir a futear sí, Es gestión pura, sí La verdad que, es que sí, nos ayudaron muchísimo eh, Y bueno, y arrancamos la obra eh, Al principio tuvimos un éxito bárbaro en la comercialización de, de, de los inmuebles eh, Y después que pasó lo del 2018, a, a mitad del 2018 se paró, pero un freno de manos fue directo. Eh, nosotros por suerte teníamos la capacidad para, económica para terminar la obra, así que bueno, la, la terminamos porque creemos que, que la ubicación que tiene este parque eh, y la calidad de infraestructura que, que, que desarrollamos... Eh, es, es, es espectacular, tanto logísticamente como, como para industria, como para servicio, industria? tiene todo, uh -huh. este parque tiene desagüe cloacal, desagües pluviales, tiene desagües para, para, para industria, eh, bueno tiene una calle central espectacular, tiene un ingreso privilegiado, lejos de, de, de, de, de, de todo el eje urbano, eh, la verdad es que para las para las industrias, pequeñas industrias que están dentro de tanto de Hurlingham como de San Martín, como de 3 de febrero, es una posibilidad de salirse de todo el enredo que tiene trabajar dentro del eje urbano y venirse a un lugar como este donde se puedan instalar con todas las comodidades. minutos el y cuando no sé cómo vas, cómo es el plan, pero esperemos que se termine la, la vinculación, la, la, sí. la, la continuación del buen aire, que eso le va a dar un, un, un movimiento logístico a toda esta zona impresionante. El movimiento logístico que está en las 6 va a venir 40 kilómetros más acá, más cerca de la capital, eh, que conecta directamente al, al aeropuerto. Eso ojalá que sea una hora que se continúe porque para nuestra industria sería, es fundamental. Eh, así que bueno, estamos terminando este parquecito y, y con ganas de, de seguir haciendo cosas. Estamos iniciando una obra también muy grande de 70.000 metros en, en el predio de, en el partido 3 de febrero, una, una tierra acá también sobre el camino del Buen Aire. Que eh, bueno, también ahí tuvimos cuatro años para poder aprobar el, el proyecto. Y el año pasado te, conseguimos toda la, la documentación y estamos arrancando la obra esa. Eh, Así que bueno, nosotros estamos apostando a que, a que la cosa cambie. Les pedimos que, que, que nos ayuden porque... ¿Eh? ¿Eh? En este predio más o menos son 75.000 metros cuadrados de depósito. Eh, son ¿cómo? 32 lotes más o menos. Del lote de 2.500 hasta 10.000 metros. O sea que va a haber galpones de 1.500 metros hasta galpones de 5.000, 100. 10.000, 15.000, En total son 15 hectáreas. Y acá pueden trabajar más o menos 2.500 personas, una vez que, que el, el pedido está funcionando. Perfecto. Entonces, sí, la, la infraestructura está, ahora necesitamos que... Al, al, al, la expectativa de trabajar también junto, a a también junto a la provincia. Bueno, estamos en el parque industrial de Urlingan, en el desarrollo del parque industrial, en el acceso, en la obra del acceso que es muy importante y que la vemos con mucha, mucha emoción, un parque industrial que, que cuando esté trabajando va a albergar 2.500 personas, 2.500 puestos de trabajo para hombres y para mujeres y siendo parte de un, de un proyecto político que entiende que el trabajo, el consumo, la producción, la pequeña y mediana empresa vuelven a estar en la agenda del de gobierno nacional y del gobierno provincial. Digo, tenerlo a Matías Culfas aquí con nosotros, Ministro de la Producción, a, a Augusto Costa, ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, a sus secretarios pymes, eh, es muy importante, ¿no? porque es el trabajo juntos en ganar municipio, provincia, nación para, bueno, para que la Argentina vuelva al empleo emplea, ¿no? y en definitiva es lo que viene planteando el presidente Fernández, lo que viene planteando el gobernador Kichilov, ¿no? trabajo, trabajo, consumo, producción es lo que se viene en la Argentina y con nuestros empresarios y empresarias pymes, ¿no? que la pasaron muy mal. Que, que ven con bronca cuando, cuando el Estado de Macri le daba créditos a una sola empresa de, de muchos de millones de dólares y todos los días en nuestros distritos, en nuestros barrios cerraba una PyME, una PyME vinculada al casado, a la industria textil, a la metalmecánica eh, y es bueno recordarlo, nosotros como intendantes tenemos que recordarlo más allá que, que nuestros compañeros y compañeras funcionarias todos los días tomen medidas para avanzar, nosotros tenemos que recordar dónde nos dejaron la Argentina y dónde dejaron el trabajo de los argentinos, así que... Estamos muy contentos, es un día muy lindo para Burlingame, muy bueno para Burlingame, tenerlo a, a Matías Culfas, tenerlo a Augusto Costa y al equipo del de trabajo para que, bueno, para que arranque la Argentina, la provincia de Burlingame. Eh, Culfas, ¿qué importancia tiene que las empresas se agrupen en este tipo de parques ¿no? industriales, sobre todo en el polo humano Bueno, Bueno, fundamental, sabemos que todo lo que hace al, al trabajo de parques industriales, a generar infraestructuras más adecuadas para la producción. Son fundamentales, primero para ordenar mejor el espacio urbano, para que la industria funcione con, con más este, eficacia, eficiencia, para generar de, de asociatividad. Realmente son este, puntos muy importantes y estamos muy contentos de ver que la Argentina de a poco empieza a dar esta, estas muestras de, de recuperación. Es, es un trabajo difícil, arduo. Como decía recién el intendente, hemos recibido en Argentina... Muy, pero muy complicada en todo punto de vista, microeconómico, productivo, industrial, en todos los ámbitos hay problemas importantes, pero también vemos que hay Argentina una fuerza eh, creativa, muy significativa, y las pymes industriales tienen que ser, eh, evaluarte de esta recuperación económica. Ministro, eh, bueno, como bien decía, un trabajo en una de las áreas que más va a, a tener que justamente. Eh revalorizar todo lo que, sea, lo que sea perdido en estos cuatro años. ¿no? Un, un balance que, que se puede hacer. ¿Cómo, cómo ha encontrado digamos, la, la, la provincia en general y bueno, el territorio en sí? Eh, bueno, sobre la provincia creo mejor que explique el Ministro Costa. Sí sobre el país en general. Es una caída estrepitosa. ¿no? Hemos perdido más de 150.000 empleos industriales. Este, hay cerca de 22.000 pymes cerradas, de las cuales más de 5.000 son este, empresas pero bueno, nosotros vamos a seguir para adelante. La verdad que eh, eh, está bien eh, remarcar lo que, hemos, lo que ha pasado, pero sobre todo tenemos que dar a los argentinos y las argentinas una señal de, de esperanza, de que podemos recuperar cambiando la política económica. Es decir, esto que pasó en Argentina no fue una casualidad, no es que eh, se produjo una catástrofe internacional, lo que pasó fue que una política económica equivocada que puso el eje en un lugar distinto, que fue la especulación financiera y otros elementos muy alejados de la, de, de la producción y el trabajo de los argentinos argentinos argentinas. Por eso pensamos que este nuevo paquete de política económica que estamos comenzando a implementar, ha habido pasos importantes. Hace unos días anunció el Banco de la Provincia de Buenos Aires el inicio de una tasa de interés más accesible para las pymes. Queremos eh, trabajar en que esta baja de tasas para las pymes se pueda extender a todo el país. Así que esos son los primeros pasos de una recuperación que pensamos que va a ser muy sólida y que tenemos que trabajarla todos los días porque realmente, insisto, lo que hemos encontrado es muy complicado. Ministro, una pregunta la relación con la educación. Usted pone un polo industrial y de repente trae alta tecnología. ¿Cómo se verifica o cómo se ve el estado de preparación de la población en general para poder tomar este tipo de, de trabajos que son los que le dan mejor sueldo a la gente? Si los hubiera... Bueno, efectivamente en Argentina lo que encontramos son desafíos importantes en el sistema educativo, que el Ministro de Educación nos está tomando fuertemente en consideración, también tengamos en cuenta que Argentina tiene un sector de, de tecnología muy importante, donde prácticamente hoy eh, hay pleno empleo, las empresas de software, servicios informáticos están funcionando muy bien. Es un tema que hemos conversado mucho con el Ministro Costa, porque también pensamos que la provincia puede tener un desarrollo futuro muy significativo, con la ley de conocimiento. Así que, hay un, un sector que, sin duda, eh, puede crear mucho empleo para adelante y tenemos que seguir fortaleciendo la capacitación, que las universidades sigan sacando, las necesidades públicas, sobre todo, sigan sacando nuevas camadas de jóvenes calificados para estos trabajos que ya están hoy funcionando en Argentina y que pueden crecer mucho más en el futuro. Costa, ¿se va también a redireccionar el crédito del Banco de Provincia que en algún momento bueno, se usaba, por ejemplo, para este, otro tipo de beneficios que no tienen que ver con bueno, que ayudar que las a los fines. Sí, por supuesto. Acá hay una cuestión básica que tiene que ver con el diagnóstico que hacían el Intendente y el Ministro, que es que hoy la provincia está en emergencia productiva que es declarado por la legislatura y la emergencia productiva tiene como fundamento la gran cantidad de pérdida de empleo y de comercio y el cierre de empresas. O sea, acá en URM, mismo, pese a los esfuerzos que viene haciendo el Intendente para sostener el empleo y la producción del municipio, cerrado muchas empresas producto de la política económica equivocada que describía el Ministro. Entonces, uno de los principales aspectos que hay que atender son las necesidades de las pymes y de las empresas y apoyar a todos los empresarios que apuestan por la producción de empleo. Este parque industrial, es una excelente noticia para la provincia nosotros tenemos el compromiso de, de, de recuperar la política de partes industriales que durante los últimos cuatro años estuvo muy olvidada eh, ayudar a que quienes instalen en, en este tipo de espacios tengan las mejores condiciones y garantizar eh, que el crédito que el Banco de Provincia dispone vaya a la producción y vaya sobre todo a las pequeñas empresas eh, se va a anunciar la semana que viene ya, ya se adelantó unas una nuevas líneas de crédito para las pequeñas empresas del Banco Provincia que mucho más accesibles también en el marco de la emergencia estamos trabajando en la regularización de las dudas impositivas las empresas que lamentablemente están en incumplimiento con, con ARBA y con el FISCO Bonaerense por la situación de crisis eh, absoluta que hay para la producción y eh, estamos eh, haciendo un diagnóstico muy formalizado de cuáles son las necesidades de las diferentes empresas para, para que la provincia junto con las y municipios podamos ser parte de este nuevo tiempo en la Argentina, que, que se abrió a partir de diciembre y que la única forma de, de hacerlo es trabajando en conjunto. Por eso también que estemos tanto en municipio como nación y provincia en este momento en Urlingan es parte de, de lo que entendemos que tiene que ser la forma de trabajar eh, para poner la economía de la provincia y de la nación en marcha. Así que eh, estamos contentos de estar acá y de acompañar a, a Juancha y a Matías en este iniciativo. Bueno, muchas gracias. gracias, gracias. gracias, hasta luego. gracias eh.